Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos. Bienvenido a este jueves de tomando mate, retomando vida. Y quién tenemos aquí? El Cebador Estrella. El Cebador Estrella. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Qué bueno estar de vuelta aquí en esta plática. Sí. Y de nuevo comenzamos con estos temas interesantes, preguntas que nos mandan las personas que nos siguen semana a semana, y a la cual nosotros hacemos, bueno, este servicio, este esfuerzo de ir respondiendo esas preguntas para ir despejando dudas, para ir orientando, para ir ayudando... Y espero que sigan participando porque de esa manera nosotros nos motivan para seguir con estos programas, ¿no, Gaby? Uh -huh. sí. Y además, bueno, para poder tener la excusa de tomar mate, que en definitiva es lo más importante. <ríe> <No>. <ríe> Pero bueno, ahora tenemos las preguntas de quién, Gaby? Muy bien, tenemos la primera pregunta de Eduardo García Tobar, de Madrid. Eduardo García. Sí, dice, si tu espíritu está en la quinta dimensión... Y entre paréntesis, todos somos un Buda, lo que pasa es que estamos dormidos. Entonces somos la divinidad misma. Entonces el alma es mortal, pregunta. Y si el alma es mortal, ¿qué importa si tenemos nuestro espíritu? Ahora bien, cuando nos iluminamos, el alma y el espíritu pasan a ser la misma cosa. Ahora bien, Jesús, Buda, Lao Tse, Saratrustra, etcétera son diferentes ya la de la misma cosa, o son iguales en todo porque es la divinidad misma. Gracias maestro. Carita feliz. Carita feliz. Sí. Eduardo Tobar de Madrid, gran seguidor de hace tiempo ya. Eh, en estos videos, en estas charlas. Siempre colabora, siempre participa. Y ahora más que una pregunta, pareció toda una lección aquí. Sí, una declaración. Y realmente, eh, amigos, amigas y tlali, Jessica, Sonia, Ricky que están aquí también participando de esta filmación Es real, es verdadero que cuando un maestro iluminado está hablando de sí mismo Lo hace por juego Un maestro iluminado no tiene yo Simplemente lo utiliza para poder darse a conocer en este mundo Pero no hay un yo Un maestro iluminado ya se hizo uno con la mente universal se hizo uno con el espíritu, se hizo uno con el todo. Y entonces eh, la individualidad y el yo es algo que ya quedó muy lejos en la historia de esa alma iluminada. Entonces sí es real, todos los seres trascendidos, todos son la divinidad mismo. Por eso Jesús decía, Padre que se haga tu voluntad y no la mía, significa entonces que es la mente superior la que trabaja a través de él. Es como una mente colectiva, infinita, cósmica, universal. Y es verdad que esa alma iluminada tiene características individuales, ¿sí? porque ha permeado y, y ha caracterizado esa mente universal con las experiencias de vida que ha cargado sobre esa alma. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de maestros, con metodologías o formas de enseñar o, o, o de llevar adelante ciertas misiones y ciertos propósitos de manera eh, peculiares, únicas, diferentes más sin embargo lo que está detrás de, del accionar de ese maestro es siempre la única y mismamente universal que es la divinidad ¿sí? entonces ¿Qué más decía aquí? Eh, ¿Recuérdame la pregunta? Bueno <coughs> Ya estaba en la siguiente Ya estaba en la siguiente sí. a ver, eh, Entonces el alma sí. es mortal okay. ok, vamos despacito El alma es mortal en tanto y en cuanto Yo lo he repetido varias veces En estos programas En tanto y en cuanto No pase a ser de un alma lunar A un alma solar El alma solar es el alma que ya se ha asimilado, se ha fusionado con el espíritu. O sea, el espíritu ya eh, está habitando esa alma, y el alma, por supuesto, para que pueda alojar al espíritu, necesita características y cualidades muy importantes. No cualquier alma puede habitar al espíritu. Necesita ya desarrollarse, necesita ya trabajar lo suficiente. Y entonces sí... El espíritu, la mente universal, el yo cuántico eh, Cuando se aloja en el alma Le imprime, le sella características permanentes, eternas, inmortales Y entonces se transforma en un alma solar y ya no es mortal Entonces este universo puede acabarse En ese famoso Big Crunch que en algún momento va a ocurrir Todavía falta muchísimo, ¿no? Se dice que es el Big, Crunch? el Big Así como existe el Big Bang, Ajá. el cual el universo estalló y está en expansión en estos momentos, tiene alrededor de 15.000 millones de años, según los científicos han calculado, porque bueno, se puede medir, ¿no? De acuerdo a cómo la luz está viajando y ciertas eh, bueno, ciertas técnicas que yo desconozco, pero sí se puede medir y tiene alrededor de 15.000 millones de años se pudiera considerar a este universo como un adolescente de 15 años. ¿sí? Porque recuerden, todo es una fractal, así como es arriba, es abajo. Pero claro, en esa adolescencia a la cual el universo está entrando, luego viene la madurez, luego viene la vejez, y después de la madurez, llegando hasta la vejez, hay un decaimiento. El universo ya no está en expansión, sino está en retroceso. Comienza el Big Crunch, hasta contraerse y volver al origen de nuevo. Y todos los seres, y, y todas las almas que se hayan, hayan surgido y se, se hayan desarrollado en este universo, si no logran transformarse en un alma inmortal, en un alma solar, en un alma iluminada, entonces también todas las moléculas y partículas y energías del alma vuelven también a su origen y desaparecen. Por eso se dice que el alma es mortal. ¿Sí? Eso es muy importante, por eso es para nosotros fundamental volver al origen. Porque si estamos perdidos en este universo, o en cualquiera de los infinitos universos, recuerden que hemos hablado de que no es el único universo este, sino que hay muchos más. De hecho la ciencia está hablando de, de la teoría del multiverso, pero no es una teoría. Es algo real. ¿no? Es algo real, es algo que los maestros vienen hablando desde hace muchísimo. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, decía Jesús. Hay muchos universos con leyes y físicas y reglas diferentes. Hay un espacio-tiempo, pero no crean que ese espacio-tiempo corre de la misma manera que aquí. Y otras características que, bueno, desconocemos porque no hemos viajado a esos universos. Pero pretendemos y buscamos... Poder tener acceso a esos universos, pero lo primero es cristalizar el alma, eternizarla, iluminarla, o como dicen los alquimistas, David, hacer la Exacto. piedra filosofal. Exacto. O sea, hasta que uno concreta ¿no? la, la experiencia que tiene que ser aquí, y no solo que la experimente, sino que recuerda también su origen, es cuando como que este universo, este proceso se termina ¿no? y uno puede regresar. ¿O algo así? De, ¿Hay como otros universos donde uno llega a vivir la misma experiencia con sutiles variaciones como para terminar de redondearla? O... Hay que aprender todo lo que hay que aprender en este universo. Uh -huh. ¿Sí? Habla un poquito más fuerte. Ah, ah disculpas, sí. Sí, sí. Pero, una vez que hemos aprendido todo esto, uh -huh. una vez que ya hemos... Eh, iluminado el alma ahora nos toca ir como esa alma iluminada inmortal que somos experimentar y vivir los otros universos pero ya no en una misma condición de alma perdida, de alma atrapada de alma eh, eh, destinada a vivir karma, no, para nada ya somos almas iluminadas que, están, que estamos aprendiendo de esos universos como aquí hay muchísimos maestros, seres iluminados, seres divinos, que no corresponden a este universo. Vienen de otros universos, universos que posiblemente ya no existen. Pero ellos vienen viajando por miles y miles e infinitos millones de años, de universo en universo, aprendiendo de todo este maravilloso juego que el Creador ha generado. Porque es verdad que se han fusionado con la mente universal. Pero todavía no tienen la capacidad de absorber todo lo que la divinidad misma ha aprendido, ha experimentado, ha crecido. No, van poco a poco expandiéndose los seres divinos. Para eso necesita eh, eh, no solo teorizar, sino experimentar, vivir en esos universos. Por eso nosotros... Es muy importante hablar de estos temas que nos van a ayudar a comprender, a entender, a teorizar, a ordenar nuestros pensamientos. Pero sin la práctica no somos nada. Necesitamos de la práctica, necesitamos de la experiencia, necesitamos lanzarnos a la, a la alberca o a la pileta, como decimos en Argentina, y probar lo que es el agua. Porque hablar de nadar, sí, podemos hablar muchísimo, podemos aconsejar, podemos... Eh, eh, no sé, dar muchos tips, pero solo estando en el agua sabremos que significa nada y realmente aprenderemos. ¿Sí? Muy vale. bien. Seguimos con la próxima pregunta entonces. Gracias, Eduardo. Eh, de Madrid. Muy bien. Daniel García. Daniel dice, García. Hola, Diego. Tengo unas cuantas dudas que creo me podrías ayudar a resolver y son las siguientes. ¿Es la Tierra plana? ¿Es la Tierra hueca? ¿Hay vida inteligente aparte del ser humano dentro? y En y sobre la tierra, quién realmente creó al hombre, cómo hace un alma y cómo nace un alma. Ojalá puedas responderme. Te sigo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho tu contenido. De antemano, muchas gracias, carita feliz. <risa> carita feliz, <risa> eh, a ver, recuérdame el nombre, Daniel, Daniel García. García. Ah, muchas gracias. sí ya tenemos videos subidos desde el 2015, no es así, Ricky, 2015 más o menos, 14, 15. Así que los invito a todos ustedes que, que vean, hay muchísimos temas. Ahora estamos haciendo... Eh, este, este, Más dinámico. Claro, ¿no? este programa de preguntas y respuestas, sí, pero sí, sí. bueno, eh, tengo o tenemos, hay muchos monólogos ¿no? sobre diferentes temas y invitamos a las personas sí. que recién se están sumando a nuestro canal y están viendo nuestro video, que vean, porque a partir de todas esas pláticas, charlas, conferencias pues Bueno, pueden eh, en surgir muchas lados, preguntas. Eh, en un montón de lados, que ah, está haciendo. <ríe> Hemos peregrinado por <ríe> diferentes lados, diferentes sitios. Sí. Entre ellos, tu en café, catacito, ¿eh? sí. ahí Creo que ahí comenzamos con el, el Son, circuito. De, ¿Te acuerdas de las sillotas? ¿no? De las sillas, de los sillotas. <ríe> bueno, muy bien. Este... Eh, miren, no sé ustedes, amigos televidentes, pero... A pesar de que hay grandes investigadores, grandes divulgadores del misterio, hay muchos canales muy famosos, no los voy a nombrar porque bueno, los conocemos, de los cuales yo también soy, estoy suscrito a algunos de ellos. Hay algunos que me gustan bastante, otros no tanto porque bueno, hacen un circo de todo esto. Pero hay una característica de estos divulgadores del misterio, del cual no sé, ustedes chicas, Citlali, eh les hace surgir, les hace sentir después de ver uno de estos programas Y claro, uno se adentra a esos programas para hallar respuestas Pero resulta que sale de esos programas con más preguntas y con un vacío tremendo ¿No es así? ¿Les pasa a ustedes? Yo sí. ¿Ve? los veo. Por eso no, ya no, no lo. Yo, lo yo ya no quiero saber nada. Si vienen los no me importa. Claro, claro. Sí, bueno. Aparte ¿vale? con la música, si. Yo, sí, sí, ahora, yo lo sigo viendo, porque hay una labor detrás de investigación muy claro. importante. Hay que reconocer todo eso. Y ellos dan lo mejor de sí. Pero sí para nosotros que somos televidentes y uno quiere hallar respuestas, pues claro, ni siquiera uno tenía ese tipo de dudas, de preguntas. Y ahora resulta que. Estoy más confundido, estoy más perdido, estoy más desorientado que antes. Sales con crisis. sale con un... sí, uno puede salir con una crisis existencial <risa> grande. <risa> y bueno, esa parte tiene un lado positivo, ¿sí? porque nos lleva a replantearnos un montón de cosas, pero tiene una parte negativa que es esta insatisfacción, que es este estado de, de, de, de cada vez comprender y entender mucho menos. Y mucha gente ha dicho, no, ya basta, no quiero oír más nada de eso, sí, como sí, Ricardo sí, ¿sí? que dice, no quiero ver más nada. Me aferro a lo conocido, me aferro a alguien que me puede dar respuestas y basta. ¿sí? Serán equivocadas, serán acertadas, pero por lo menos tengo respuesta. Sí. Porque sin respuesta, el ser humano realmente, bueno, puede perder completamente la cordura, puede perder completamente eh, eh, pues, la lógica, la congruencia, el sentido común. Puede caer en la locura total. Y ha habido mucha gente que ha llegado a los manicomios. ¿Sí? Claro, bueno, ya vienen, ya traen una situación interna, pero que se asevera con todas estas dudas existenciales tremendas. Bueno, entonces, nosotros intentamos ser realmente un canal de divulgación del misterio. ¿Cómo? Dando respuestas. Es verdad, no, no, no traemos aquí... Eh, toda una justificación y pruebas E sí, investigaciones sí, sí. y Un montón de cosas que la verdad eh, Miren, el que no quiere creer Simplemente no va a creer Por más que le pongamos las pruebas enfrente claro. <ríe> sí. Yo lo único que apelo uh -huh. Cuando hablo de todo esto que yo he comprendido Experimentado eh, Aprendido Es al sentido común de las personas Todos nosotros tenemos las respuestas En nuestro interior ¿Sí? Todos nosotros. Yo les pido encarecidamente que intenten oír esa voz interior de la cual les va a dar realmente las respuestas. Sí. ¿sí? Y no se pierdan ese mar de confusión y, y, y de, eh, de, de falta de entendimiento de las cosas fundamentales. Y bueno, vamos a responder poco a poco a estas preguntas. Sí. Voy a ser breve para... Para que quede claro. Muy no, bien, ¿la primera la cuál La primera es? es, es la Tierra plana. Muy bien. A esa pregunta déjenme decirles, y pobre eh, para los terraplanistas que han hecho a veces <risa> una investigación muy ardua respecto a que, bueno, tienen prueba de que la Tierra es plana. Y déjenme decirles que no, no es plana. En el universo, el círculo, la esfera es lo que predomina. ¿sí? Nosotros mismos, nuestros cuerpos, tú que eres artista, ¿sí? Sí. la esfera es lo que eh, prevalece en la naturaleza, ¿no es así? Una gotita de agua no cae en forma de cuadrado, no cae en forma de hoja. Es una forma de reposo natural, ¿no? Sí. Claro, prevalece la esfera. Entonces, observando la naturaleza, observando eh, la figura humana, observando todo lo que nos rodea, podemos comprender y entender que el planeta es esférico. A lo mejor ¿Sí? Puede estar apoyado Puede ser, sí, puede estar bueno, un poco por achatado. La, por ¿no? la luna, por la luna. Sí, achatado sí. en los polos. Eso se dice, sí, y claro. sí es muy posible. Pero la esfera es la figura geométrica predominante en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? Muy bien. Ese, eh, la siguiente. A ver, espera un momento. Sí, ahí está. Hay vida. No, perdón. Es la tierra hueca. Es la tierra hueca, muy bien En ese caso también tengo que decir que sí es real ¿no? sí es real, no, no es mentira Sí, por supuesto que hay Hay enormes cavidades, enormes cuevas Enormes, eh, enormes extensiones de, de espacio dentro de la tierra Tal vez no sea, o no es que tal vez no sea Lo más seguro es que no sea eh, como tal vez nos quieran a nosotros hacer como eh, historia, ver, sí. Sí, que, que es completamente hueca, no y, y que tenga corteza alrededor y, y por dentro completamente hueca, no, es inocable, más se asemeja eso. a un queso gruyere, eso es Ajá. lo que pareciera que existe pero más allá de las formas ahuecadas, si es completamente hueca, o si es o, o si tiene cuevas, o, o laberintos, o grandes extensiones en nuestro interior, sí Sí, por supuesto eh, es así Y sí, por supuesto también hay civilizaciones habitando en el interior del planeta Porque el planeta Tierra tiene vida a todos los niveles Levantas una piedra y hay vida sí, sí, sí. ¿Sí? Te vas a cualquier lago, a cualquier laguna o a cualquier río y siempre hay vida Y te vas a una montaña aunque no la veas y hay vida Y dentro de la Tierra y en la atmósfera inclusive uh -huh. también hay vida en todos lados hay vida Y dentro de la tierra hay vida Y vida inteligente ¿eh? Bueno, ¿qué más? Muy bien eh, ¿Hay vida inteligente aparte del ser humano Dentro, en y sobre la tierra? Sí, y ah. antes Y durante y lo más seguro Es que después también mm. Vida inteligente ¿eh? Nosotros somos producto En gran medida, esta humanidad Porque no es la primera humanidad Se habla de que es la quinta raza, ¿sí? Vale. Eh, bueno, entonces somos producto de esta quinta raza de eh, eh, investigación o, o, o experimentación genética y, y exactamente aquí estamos nosotros okay. y va a surgir más adelante una nueva raza eh, con nuevos elementos que van a ser agregados y todo eso busca, por supuesto, que las almas que encarnemos aquí en estos cuerpos podamos de alguna manera evolucionar, crecer, avanzar. Todo está coordinado. Ahora, es verdad, hay civilizaciones inteligentes que son depredadoras, ¿sí? Y hay civilizaciones inteligentes que son benefactoras, o sea, los buenos y los malos, sí. como los seres humanos. Y algunos son... Mita bueno y mitad malo Se convenga. pandean según les convenga Todo eso existe Todo eso existe Mientras el alma sea terrestre o no sea terrestre No esté iluminada Suele eh, ir de una polaridad a otra ¿Sí? Muy bien. A veces está en el lado positivo Y otras veces está en el lado negativo Una vez que trasciendes Estás más allá del bien y del mal Y ya ves a los buenos y a los malos Como hermanos siempre y cada quien tiene su propósito, y cada quien tiene su misión. ¿Qué más? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién realmente creó al hombre? Bueno, al hombre si hablamos en términos biológicos, como lo hemos respondido recién, hay varias civilizaciones, no solamente una, muchas civilizaciones que han participado de esta genética que nosotros tenemos, ¿sí?, de hecho, como dijimos, no es la primera humanidad Viene de cuatro humanidades anteriores O inclusive, tal vez, muchas más y, y bueno, cada quien ha aportado Algunas cosas nos han ayudado Y otras cosas nos han bloqueado Nos han obstaculizado ciertas facultades y, Pero todo eso tiene un propósito El mono desnudo, ¿no? El mono desnudo, bueno, no Tú, yo no Bueno, Eva <risa> Muy bien Este... ¿Cómo nace un alma? ¿Cómo nace un alma? Bueno eh, El alma se va desarrollando Y se va gestando a partir Del cúmulo de experiencias De recuerdos, de memorias El alma no es ni más ni menos Que un gran archivero okay. un gran cajón De recuerdos y de memorias Eso es lo único que es Ahora claro, lo que le da la vida, esa alma, es ese espíritu que está en búsqueda de esos recuerdos, de esas memorias, de, de todas esas experiencias Ahora, ¿cuándo comienza el alma a surgir? Desde el primer eslabón, desde el primer escalón de la vida ¿Y cuál es? El reino mineral Del reino mineral se pasa al reino vegetal Del reino vegetal se pasa al reino animal Del reino animal se pasa... A ser humano sí. ¿sí? Que es por supuesto Aunque pertenecemos al reino animal todavía Pero estamos ya en el tramo final Del reino animal Para pasar al reino divino Se podría decir por ejemplo Entonces que como el ser O el dios superior No está encima Y está buscando Minerales valiosos ¿no? Entonces cuando ve un, un, un cúmulo De experiencias desde lo mineral Hasta lo humano que son como lo suficientemente importantes es cuando lo toma ¿no? Mira, les voy a decir algo que nunca he compartido okay. Ni siquiera ustedes ¿eh? Son cosas muy elevadas Yo les voy a pedir que tengan ustedes anotado esto ¿sí? Porque es, es importante Surgió a partir de experimentación, meditación, canalización Pero ¿saben qué está buscando la divinidad? No los recuerdos y las memorias que nosotros tenemos, no. Eso se lo deja a los depredadores, a las civilizaciones que se alimentan de esa energía que todavía es muy burda. La divinidad lo que realmente espera de cada uno de nosotros y surge de momento en momento y eso es son verdaderos saltos cuánticos. Es la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Es ese actuar. Es ese despertar. Es esa eureka. En donde nosotros podemos, eh, podemos llevar adelante una situación de forma diferente a como lo haría, lo haría el resto. De forma diferente a como... El inconsciente colectivo nos demanda, nos pide, nos exige, nos presiona. La divergencia. Cuando toda nuestra familia, con, to con toda nuestra tradición, cuando toda nuestra historia nos indica que debemos y tenemos que ser así, de tal o cual manera, de repente nosotros rompemos con eso y algo ocurre. Una energía muy especial surge en nosotros y es esa la que le interesa a la divinidad y al espíritu. Y es esa la que hace que el yo cuántico se acerque a nosotros Es señal de que estamos despertando, es señal de que estamos iluminándonos cada vez más Así que muy atentos a esa divergencia, muy atentos a esa eureka, a ese despertar Más allá de todo lo que nos agobia, aflige, presiona de la Claro, claro La divergencia hace que cortemos Varios de las de las cadenas De los candados, de los cerrojos Que nos mantienen atrapados A la matriz El resto de las cosas Toda esa memoria, todas esas experiencias Todo ese sufrimiento, todo ese dolor Todo ese éxito, toda esa alegría Todo eso pertenece todavía a la matriz Todo eso forja un alma pero eso a, a la divinidad eh, le es irrelevante, le interesa la divergencia, le interesa el actuar de una forma consciente, absolutamente rompiendo con todos los cánones preestablecidos. Y claro, ¿cuáles son esos cánones? Cano Depende de la condición de la situación uh -huh. y eso es algo que, que no puede surgir de, del razonamiento, del discernimiento, surge de forma espontánea. Se siente, se vibra en el alma Y cómo poder llegar a ese punto únicamente desarrollando más y más el alma Buscando desarrollar Cuando un alma busca avanzar, elevarse, desarrollarse Va a tener cada vez más momentos divergentes Momentos de respuestas, momentos de despertar Momentos de certeza, momentos de afirmaciones ¿Sí? Bueno, Muy bien es que con todo esto que comentas me llama la atención que, que muchos eh, inventos, ya en un sentido como un poco, no tan elevado, pero muchos inventos de la humanidad que han sido muy importantes han han sido generados como por accidente. Exacto. O justo cuando la persona se rinde en su búsqueda también y dice, bueno, ya no sé, pum pum. Y, y Ahí cosas, surge ajá. el momento divergente. Exacto. Sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Después del esmero, del sacrificio, del esfuerzo, viene la respuesta. Perfecto, esos son los momentos de eureka. Esos sí. son los momentos de genialidad. Porque aparte es como haber eh, mostrado todo lo que se puede hacer y luego permitir claro. al universo ya. Una vez que uno ya hizo todo, el universo entra y da la inspiración es. necesaria, ¿no? También. Sí, exacto, okay. exacto. Pero ese es el momento en donde el alma genera... Una, un, una condición dentro de sí y fuera de sí Que lo cambia todo Te cambia tu vida y cambia la vida de las personas alrededor Es un momento de divergencia ¿sí? De Eureka, de genialidad Y ha habido muchos casos Y lo seguirá viendo y cada vez más sin ningún lugar a duda Algunos conocidos, algunos desconocidos Pero la humanidad no deja de evolucionar No deja de avanzar porque cada vez más hay momentos y situaciones de divergencia Y es eso lo que temen los depredadores Es eso lo que temen las civilizaciones Que se aprovechan de nuestra ignorancia Porque cada vez hay más luz Cada vez hay más despertar ¿Sí? ¿Qué más? Eh, de la misma... Sí Muy bien Este... Ok, sí. sigamos Muy bien 30 minutos. Ya es otra pregunta, es de Ada Celeste Gastelum. O sea, ok, de Ada, ¿ya terminamos entonces con quién? ¿Con quién era que preguntó? Terminamos con... Con, sí, con Daniel, Daniel García. García. Bueno, perfecto, Daniel García, gracias. Muy buenas preguntas, ¿eh? Solamente es que da para hablar un montón de tiempo, sí. pero sigamos, a ver con esta. Muy bien. Ada Celeste Gastelum dice, Ajá. hola Diego, muy bonito video, me gustaría saber tu opinión respecto al tema del karma y la reencarnación. ¿Qué tan cierto es eh, que se puede, eh, perdón, que es una trampa de los seres oscuros que nos quieren mantener atados a un ciclo de morir, reencarnar, morir, reencarnar, que nunca acaba? ¿Será verdad también que el famoso túnel de luz que dicen ver la mayoría que han estado muertos clínicamente y han regresado también es un engaño a estos mismos seres? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Muy bien. Saludos desde Culiacán. Pregunta importante y a ver si puedo ser claro es mitad cierto y mitad falso, eso, ¿por qué mitad cierto y mitad falso? porque es real que el alma sigue atrapada en el espacio-tiempo, más allá que esté en los cielos en esos cielos que podemos tener ciertos descansos, si es que hemos llegado a esferas superiores al astral más elevado, bueno, por supuesto... Tarde o temprano tenemos que regresar y ninguna alma quiere regresar. Regresa porque le corresponde. Alguna porque entiende, acepta que todavía tiene que seguir trabajando y otra porque a la fuerza se le hace encarnar. Uh -huh. ¿Sí? No le queda opción. Si tuviéramos libertad, por supuesto que nuestra, nuestro libre albedrío no elegiría y no, dese, no decidiría venir a, a un mundo como este. Por eso es real, es verdadero que realmente estamos atrapados y que en gran parte estas entidades depredadoras, ya no civilizaciones sino entidades, va más allá, tienen cierto poder sobre esos infiernos desde allá y sobre esos cielos también. Pero también es cierto que en esos cielos hay seres de luz, hay seres divinos. Los maestros trascendidos entienden toda esta situación del planeta tierra y de los cielos y purgatorios e infiernos como condiciones que el alma debe y tiene que vivir hasta que al final despierte hasta que al final se libere entonces digamos que rige en gran medida los seres depredadores pero con el consentimiento y la colaboración también de los seres de luz por eso es mitad cierto y mitad falso esto Sí me explico, más o menos. Sí. ¿Sí? O sea, no está en una sola polaridad. No, no está en una sola polaridad. Es más, mientras más ascendemos, claro, en los infiernos rige total y absolutamente la parte oscura. Uh -huh. Se alimenta, pero por supuesto los seres de luz de repente descienden y rescatan a, los, a, la, a las almas que están ahí. Ahora, en los cielos, en los cielos, ahí están los seres de luz, pero los seres de luz... No te van a dar a ti la, liber, la liberación Tú te tienes que dar la liberación Y para eso tienes que volver a descender claro. Ahora, si fueran realmente muy eh, buenos Muy positivos, como nosotros lo entendemos Muy bondadosos, como lo comprendemos Pues no nos harían regresar a este mundo ¿Sí? Lo que pasa es que un ser trascendido no es bueno Un ser trascendido es sabio Y el sabio está más allá del bien y del mal Busca lo que corresponde, que Debbie se tiene que hacer. Para el bien del universo entero. ¿Sí? Es como un hijo que de repente anda por los malos pasos. Y bueno, un padre bondadoso va y lo rescata, capa y espada. Y lo saca del lugar y del sitio donde esté. Y se lo lleva a otro, a otro país, a otro lugar, con otra educación. Pero si en su interior el hijo trae desequilibrios y trae condiciones viciadas, enfermizas, pues va a volver a recaer. Un padre sabio, ¿qué hace? Se mantiene cerca, pero lo deja vivir lo que tiene que vivir hasta que sea el momento oportuno y entonces sí. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Es para seguir hablando este tema, pero realmente quiero que entiendan que eh, ambas polaridades están en los cielos y en los infiernos. ¿Sí? ambas polaridades muy bien, ¿qué más? Eh, de, ¿Otra pregunta? Sí, muy bien, de Alfredo La Torre Domínguez Alfredo La Torre Domínguez ¿qué opinión te merece pa, para Manhansa? Para Manza Yogananda, Yogananda. ahí bien, está, sí. el mejor de todos por supuesto nosotros aquí lo hemos leído a todos se lo he recomendado siempre y, y, y con mayor énfasis, eh, autobiografía de un yogi es excepcional claro mi alma no trae características orientales Muchas de las almas que están allá posiblemente sí, otras no Yo no puedo seguir un ritual o una eh, tradición oriental Mi alma no se siente del todo conforme Mis características y muchas de las que están ahí detrás de la pantalla Se han forjado aquí en occidente Entonces, eh, por supuesto, admiramos, aplaudimos, aprendemos y crecemos con las enseñanzas orientales pero hay muchos elementos que, que no van con nosotros. En tanto y en cuanto, muchas de las almas que han crecido y se han desarrollado en Oriente, por supuesto, sí, les cae súper excelente ¿sí? todo eh, el kriya yoga o, o todo el yoga que para majanza, yogananda o otros maestros puedan dar, y es fantástico. Pero la verdad, desde ya hay que leerlo ¿sí? a, a Yogananda y. Por supuesto, autobiografía de un yogui excepcional, conmovedor, fantástico, y uno aprende muchísimo. ¿Qué más? David Ordóñez de Cali, Colombia, te pregunta. Sí. Ya la última pregunta. Sí. Eh, si ¿sí hay algún riesgo mortal en hacer un viaje astral y al tener relaciones sexuales sin eyacular, ¿automáticamente se está sublimando la energía sexual o toca hacer algo más al momento de tener relaciones sexuales? Ok. La primer... Pregunta, es okay. si hay un riesgo mortal en... Tener un viaje astral tener un viaje astral Bueno, primero y principal Viajes astrales los tenemos de manera muy frecuente uh -huh. eh, Desde el momento en que nos dormimos Muchas veces, no siempre Nos salimos del cuerpo y hacemos nuestros viajes astrales A otros planos Y a otros planos Pero lo hacemos guiados, supervisados, orientados por la mente superior Entonces no hay ningún tipo de riesgo, por supuesto el tema está en cuando uno lo, lo quiere llevar a cabo de, de una manera consciente, de una manera desde la mente inferior. Entonces, para eso sí hay que tener un trabajo interior energético importante. Porque al salir, ¿no? Estamos recibiendo la protección de la mente superior, posiblemente. Y entonces, claro, eh, se necesita haber elevado, haber crecido energéticamente. ¿Sí? Eh, si no tenemos una elevada vibración sí. Ese desdoblamiento, ese salir de nuestros cuerpos Nos va a conducir a bajos astrales Y ahí sí que vamos a tener una muy mala experiencia Como volar un avión a 10 metros Exacto, por eso antes, antes de trabajar con el viaje astral Con el desdoblamiento Debemos limpiarnos internamente Debemos acrecentar nuestra energía Elevar la vibración, entonces sí Practicar el desdoblamiento y vamos a tener experiencias hermosas, maravillosas, Ajá. a voluntad, hasta que podamos también unificar nuestra mente superior y hacemos ese viaje conectados con la mente superior y bueno, eso ya es fabuloso, divino, ¿sí? Y la otra pregunta que me hacía... Muy bien, la otra pregunta es... ¿David? Sí, si al tener relaciones sexuales sin eyacular, ¿automáticamente se está sublimando la energía sexual Ajá. o toca hacer algo más en el momento de tener relaciones? Eso depende... Depende de lo que durante los el día o durante los días anteriores nosotros hayamos movido Si por supuesto vemos pornografía y si por supuesto andamos siempre con la manita aquí en el entrepierna ¿sí? y, y andamos con las energías muy bajas Entonces siempre se va a conservar aquí la energía No importa que no tengamos el orgasmo, que no eyaculemos Siempre va a estar aquí y no se va a sublimar para que se sublime tenemos que estar nosotros aspirando a lo superior Entonces, tenemos una relación sexual, no eyaculamos, no tenemos un orgasmo Y entonces sí, la energía se sublima y se puede llegar a percibir o a sentir un orgasmo muy superior A la eyaculación o al orgasmo normal Pero claro, uno viene trabajando desde varios días, meses o años para eso Poniendo su eh, atención, su conciencia en los centros superiores, no en los centros inferiores. Además uno tiene que o sea, entrar a un estado donde la energía sea sensible ¿no? y, y palpable para poder eh, moverla a través del Claro, cuerpo. pero eso, eso eh, uno puede llegar con un trabajo previo sí. importante, sí. ¿sí? no de un momento a otro. Hay que trabajar. Ahora, fíjense, estamos en fechas muy importantes que... Sacan a relucir estos temas de los cuales estamos hablando Hoy es día del carnaval Y mañana es miércoles de ceniza Que coincide también con el día del amor y la amistad Bueno, eh, todo tiene que ver Hoy el carnaval nos lleva a que festejemos el desenfreno Los vicios, las debilidades, la carne, no todas las bajas pasiones Eso es lo que estamos festejando. Energía para Val ¿no? Esa entidad y ese, ese demonio, y esa entidad, la carne para Val Antiguamente se hacían sacrificios. ¿Sí? Y, y bueno, el miércoles de ceniza representa justamente el inicio de los 40 días previos a Pascua. Y eh, bueno, nos ponen aquí la ceniza en la frente, como recordándonos que somos eso y nada más. Que todo lo material, que todo lo vano, que todo lo superfluo, pues no es nada más que ceniza. Por favor, vayamos más allá. Y por eso se nos invita en estos 40 días, según las tradiciones cristianas, a eh, ayunar, a llevar una vida mucho más pura, purificándonos, limpiándonos. Pero yo les digo, eh, no basta con 40 días así. Tendría que ser durante todo el año y, y, y prácticamente toda la vida. Eso no significa que no nos vamos a divertir. Eso no significa que no vamos a reír y que no vamos a bailar y no vamos a danzar. Sí, pero nuestra energía no va para Baal. No va para la entidades del bajo astral. Va para la divinidad. Y puedo tener sexualidad de una forma divina y puedo festejar de una forma divina siempre teniendo presente lo superior y no presente lo inferior. Entonces aquí está esta lucha. Y el día del amor y la amistad también está esa lucha. El día del amor y la amistad a la materia, a los regalos, a los corazoncitos y a los chocolates así materiales. O el día del amor y la amistad, algo que nos conecta de alma, y alm a, de alma a alma, que es algo más sutil, que es algo esencial. Bueno, sí. que cada quien festeje ese 14 de febrero como, corre, como quiera realmente. Pero la verdad es que lo interno es siempre. Mucho más importante sí. y no lo externo, ¿no es así? Si sí, no te vas a iluminar con la cajita de chocolates, ¿no? Así como... <risa> Exacto, no te vas a iluminar. Mira, en la antigua Roma, el 14 de febrero se festejaba Luperquia, ¿no? ¿Cómo era Lu Lu Ay, Bueno, no me acuerdo, sí, lo que se golpeaban con tiras con de carne y así. Sí, sí, sí, sí. Pero era, era una fiesta de la fertilidad y el sacrificio también y de las bajas pasiones <risa> y. Igual que el carnaval, o sea, sí. la humanidad está llena de este tipo de cosas Pero ya es momento de dejar atrás ese pasado Y empezar a tener aspiración y atención a lo superior, a lo elevado y a lo esencial ¿sí? Un calabozo con papel tapé, teniendo sí. claro, un calabozo con papel tapé Teniendo en cuenta que todo esto es ceniza, todo esto es ilusión Pongamos nosotros entonces, por favor la, el anhelo a las cosas más elevadas Más sublimes, más permanentes, más eternas Y entonces la divergencia se va a hacer presente cada vez más Y por último, las últimas tres frases lee que eh, quiero que leas Que estuve escribiendo estas semanas atrás Muy bien, eh, la primera frase es Lo que buscas está más allá Por, es, por esto es que debes buscar, trascender, ir más allá Ahí está, lo que busca está más allá por esto es que debes buscar trascender, ir más allá. Era de lo que estábamos hablando. Todo lo que nosotros necesitamos no está aquí, en la ceniza. Está allá, en la luz. Muy bien, ¿qué más? La gente simplemente vive. El sabio, en cambio, aprende a vivir día con día y despierta a la trampa inoculada. Exacto. Claro, cuando se va despertando, cuando se va viendo lo que existe a nuestro alrededor... Nos vamos dando cuenta que durante mucho tiempo hemos sido inseminados, inoculados, programados, de una forma nefasta. Sí. ¿Qué sí. más? Por último. Si tu alma ha envejecido, tu alma se ha perdido. Exacto. Si tu alma ha envejecido, tu alma se ha perdido. Para nada, en absoluto, el tiempo nos debe de vencer, nos debe de ganar. Para nada, las experiencias deben de representar un peso para nosotros sino que día con día es un nuevo nacer y debemos de mantener la frescura el optimismo el entusiasmo y la alegría de saber que en cualquier momento podemos dar ese gran salto a nuestro origen y a la verdad sí, ¿Sí Gaby? Murimos, muy lindo eh tomamos poco mate pero bueno la plática fue muy interesante ¿Sí buena. les gustó a ustedes les gustó sí, excelente. y muy bien aquí nos despedimos entonces Gracias, Lista. Gaby. Muy bien. <risa> Esperemos que tenerte pronto por aquí. Aquí okay, vamos a andar. Y chau, chau, chau.